¡Esos son, mister! ¡Van con armas para Cuba! ¡Tiene usted que detenerlo, Richard! En Cuba están locos esperando los fusiles y las balas. Ya estoy desesperado por llegar y cargar a Machete. Ya es hora, caballero. Vamos para Vasco. Okay, Kubernetes, manos de riva. Están presos en nombre de la ley, de United States of America, etc., etc., etc. A ver, documentos. caballero! Okay, ya a irse Cuidado, compatriota. La polis rodeó el muelle. Los pachos se enteraron de nuestra expedición y los yanquis, claro está, a quitarnos el barco. ¡Qué desgraciado! Son. Mucha policía mucho pitico y eso, pero nos llevamos el barco para hoy. Estos yanquis hablan mucho de libertad, la libertad, pero nos detienen el banco. No les conviene una cuba libre. Pero mire para allá. Ahí están los panchos cargando cosas y caballos para esclavizarnos y nadie los molesta. ¡Todo listo, general Resople! Mañana embarcaremos los caballos y a navegar. Y esos cubanos se quedarán aquí. <risa> <risa> Ay, mi coronel. Consígame dos barriles de ron y diez libras de dinamita. Dígale a los demás tabaqueros que estén listos mañana. Eso. Ya está hecho, mi coronel. Si la policía yanqui quiere bronca, se la vamos a dar. Le estamos muy agradecidos, Richard. Eh, thank you, thank you. Es un placer, General Resupples, porque. Uh, because... General, han emborrachado los caballos. ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tabaqueros, preparen! ¡Pues ¡El barco me envía chau, anda! ¡Sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ¡Se nos van! Los hundiremos con nuestro barco. Sí, sí, señor. ¿Cómo no? General, ahora sí que nos han desgraciado. ¡Malditos cubanos! Ya los haremos picadillo. Eso habría que verlo, con Para el el Valdés, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate enérgico y vivaz, a las balas el pecho siempre da.